mire, eh, temprano en la mañana Pedro Cuello, un señor de acá de la Guasuma eh, televidente nuestro estuvo dándonos la denuncia de que unos árboles y, eh, tumbaron un cable eléctrico y aquí tenemos las imágenes hay también las declaraciones eh, no sé si don Pedro eh, ya, ya no aclarará que lo conoce personalmente, pero ok esto, estas son las imágenes del de viento que derriba eh, un árbol, y ese árbol se lleva un cable eléctrico de alta tensión, mírenlo ahí, que va a estar creando, o puede crear algunas situaciones. Vamos a ver... Eh. Eh, a eso de las nueve de la noche hicimos ese el reporte uh -huh. que había caído un, una parte de una mata de Amapola. Amapola. Hicimos el reporte eh, dos personas de la comunidad. Eh, la, la brigada vino, pero no pudo hacer trabajo, y quedó venir eh, hoy, este día. Todavía ellos vinieron, vino alguno a supervisar, a chequear quizá algún material que hay que traer, y, pero todavía no se, ha, no se ha presentado a trabajar. Esperamos que en el transcurso del día la brigada aparezca y que pueda resolver este problema, ya que hay personas enfermas en la comunidad que también necesitan eh, la corriente eléctrica para algunos equipos que utilizan. Eh, yo creo que eso es todo por el momento y esperamos que ellos se presenten y vengan aquí a la, a la comunidad. Se cayó una rama de ese árbol, lo cual hizo contacto con la alta tensión, con el primario de la línea. Hace contacto con el secundario, pues se produjo un, un corte y se, la, la comunidad se mantuvo muy, por mucho tiempo. Incomunicada porque tuvimos que montar un peaje para ir parando lo, la gente de los motores y las cosas que venían caminando a esa hora, porque era un peligro en realidad para la comunidad. Pero ya a eso de las 10.30 fue que logramos que viniera una brigada y solamente vinieron a ver lo que había sucedido porque no, no estaban preparados para hacer el trabajo. Ya o, por fortuna en la mañana vino un supervisor, tomó datos y se retiró. Estamos en espera de que a la mayor brevedad posible ellos aparezcan por aquí a ver que, si se resuelve el problema. Porque como no, no habla más no somos nosotros los que estamos incomunicados. Hay otra parte que están Delante de nosotros que están incomunicados, porque si el circuito está tumbado para acá, pues ellos también están incomunicados y tienen su negocio, tienen su cosa, tienen valores que perder porque tienen su colmado, su frise y su cosa. Y por eso queremos que eso se resuelva la mayor la posible. Humberto Cuello Paulino. El agua summa para Gracias a ambos, señor Humberto y señor Cuello, quienes estuvieron ahí conversando para nosotros acerca de qué había pasado. Con Esa él. es la función de los comunitarios. Fíjate que ellos no están esperando. Ellos, dice ambos, son de la misma familia, Cuello, Pedro y Humberto. Que ellos eh, eh, implementaron Pusieron, un peaje exacto. para avisar a las personas que iban a cruzar exacto. por ahí el, el, el peligro que representaba Esa es la función de un comunitario, de un ciudadano. No dejar que la, que, que la, la autoridad, autoridad llegue eh, sin usted poder salvar una vida. Y eso es importante. Así que felicidades a, a los comunitarios de Las especialmente a esos que están siempre ahí velando por el bien de la comunidad.